Somos Che Gramajo y esto es obsolemia. Sueño con el día, entran en tu placa, soltan los viejos lazos, que unen nuestro andar, reposar en tu olvido, dejarte respirar, liberar tu alegría, por fin no verte más. ¡Ay de mí, obsolescencia! ¡Oh, ya si en la mañana escuchas mi cantar, la atraparé en tu almohada, la ganas y WhatsApp. Así voy todo el día pensando que compras, guiando tu camino, hablándote quizás. Sé que me querés, yo también te quiero pero pero no es eso, es que, cómo decirlo, es que siento que te estoy robando una parte de tu vida, que pensás todo el día en mí, y que sin mi magia no podés vivir, Que sé yo. Las tardes en el río, silos en el baño Golpear en tu ventana para ir a caminar Sentarnos en el cielo, ver la vida pasar ¡Ay de mí! ¡Oh, sol esencial! Ya llevamos cinco años, risas, un de tu llorar, construí expectativas, fui rey de tu verdad, mostré tu brillo al mundo, oculta en lo demás. Soy el mismo que antes Crecí, maduré, me hice viejo Sé que no puedo darte toda la G que vos necesitas ¿Quién te dice, por ahí conoces a unos más joven que yo? Chino, japonés, marroquí, industria nacional, qué sé yo. Ojalá, ojalá que no, ojalá que no encuentres a ninguno. Así podés ser libre, libre, libre, libre como un gorrión.